Hola, ¿qué tal? Soy Don Luz. En este vídeo te traigo una idea para el día de muertos. Puedes utilizarla para decorar tu casa, una fiesta o tu colegio. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Y si quieres saber cómo he hecho este trabajo, quédate conmigo. ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar, como siempre, te los dejo abajo en la descripción del vídeo. Lo primero que tienes que hacer es recortar todas estas piezas. Con ayuda de la plantilla que te dejo gratis en mi blog, dolmusical.es. Voy a darle un poco de sombra utilizando rotuladores permanentes a la goma Eva. Ahora con un pincel mojado en el alcohol voy a difuminar. Esto lo puedes hacer con rotuladores permanentes como yo y alcohol, que a mí me gusta mucho así, pero también puedes utilizar tizas pastel, rotuladores normales, pintura acrílica, en fin, lo que tengas por el taller. A mí me gusta mucho el efecto que hace el alcohol y por eso lo utilizo. También le voy a hacer un óvalo en el centro y voy a hacer lo mismo, lo voy a difuminar con el alcohol. Llega el momento del pelo le voy a hacer unas líneas con rotulador negro y también lo voy a difuminar con alcohol esto no tiene ningún misterio, es muy fácil simplemente vamos haciendo los mechones y el dibujo de, del cabello y después lo difuminamos este truco también nos sirve si tenéis alguna vez una goma eva que no os guste su color podéis utilizarlo y así le dais otro toque ahora voy a hacer el montaje de la cara Primero voy a pegar las cavidades de los ojos, después la nariz, que es un pequeño corazón que he hecho con la perforadora, boca abajo, y después los ojitos móviles. Creo recordar que son de 18 milímetros, pero no estoy muy seguro. Ahora con rotulador negro le voy a dibujar una sonrisa. Puedes utilizar la expresión que más te guste Contento, enfadado, terrorífico Voy a decorar los ojos con unos puntitos que estoy haciendo con rotuladores de colores Ahora con el rotulador verde le voy a hacer como una especie de hojita en los mofletes y también en la frente. Con silicona caliente voy a pegar la cabeza al pelo. Esto ya va tomando forma. Y ahora voy a pegar todo esto al sombrero. Hay que colocarlo bien para que parezca que lo lleva puesto. Seguimos con el traje. Lo primero que voy a hacer va a ser pegarle estas tiras que he recortado con mis tijeras de zigzag... ...en los laterales del pantalón y de la chaqueta. Si no tienes puedes ponerla simplemente lisa o no ponerla, eso a tu gusto. Yo es que quería imitar un poco el traje como de mariachi así de México. Una vez que he pegado todas las tiras ya tengo formado el traje completo. ahora voy a pegar el cuerpo pego el pantalón encima y con rotulador negro como es un esqueleto le voy a hacer las costillas es muy fácil, simplemente tienes que dibujar lo que estoy haciendo encima voy a colocar el fajín le voy a hacer unas líneas con rotulador rojo y ahora la chaqueta A continuación voy a pegar las manos y los pies. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejarme un comentario que ponga Día de muerto. Y si hace estos trabajos, no olvides mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Me encantaría verlo. Con rotulador negro le voy a hacer los detalles en las manos y en los pies, como si fueran los huesos. Y ahora le voy a pegar unos pequeños puños de la camisa. Que no se te olvide, hazle unos botones. Ya tenemos todo el cuerpo hecho. Y ahora le voy a pegar la cabeza. Fijaros que he hecho el cuello un poquito más grande porque en la plantilla no está así. Así que tenedlo en cuenta a la hora de pegarlo. Estos son errores que me di cuenta cuando hago los trabajos y así os aviso para que no los tengáis vosotros. Una vez pegado el cuerpo, le voy a colocar esta pajarita. Yo la he hecho con un troquel, pero en la plantilla tenéis una más sencilla por si no tenéis la maquinita. Ahora voy a decorar el sombrero con unos pompones de colores. Y para terminar con rotulador blanco voy a darle un poco de luz en el pelo, en el traje, etc. Así queda más bonito. Y ya sí que sí, hemos terminado a Catrino. Mis lunáticos mexicanos, si me equivoco en alguna cosa, por favor, perdonadme, pero dejármelo en los comentarios porque así aprendemos todo. Seguimos con Catrina. Recorta todas las piezas con ayuda de la plantilla. Lo primero que voy a hacer va a ser darle las sombras, como he hecho antes con Catrino, en el vestido. Estoy utilizando este rotulado fusia. Cuando pasamos el alcohol, como veis, pues cambia un montón el aspecto. Le damos un volumen y queda mucho mejor. Voy a hacer lo mismo con la parte de abajo. Pero esta vez voy a utilizar el rotulador gris. Le paso el alcohol. Y así sale en la sombra. Ahora hay que pegar las dos piezas, la rosa encima de la blanca. Es el momento de hacer la melena o el pelo de nuestra Catrina, estoy haciéndole los detalles con rotulador negro y luego le pasaré como he hecho antes el rotulador con alcohol. La verdad es que cambia un montón la goma Eva al hacerla sin nada y haciéndola con estos detalles, mmm, queda muchísimo más bonito los trabajos. Una vez difuminada, voy a darle también un poco de luz utilizando el rotulador blanco. El rotulador blanco siempre os digo que es un imprescindible que tenéis que tener porque se utiliza para un montón de cosas. Seguimos con el montaje de la cara. Pego las partes de los ojos, la nariz, los labios, los ojos móviles y empiezo a hacerle detalles con rotuladores. En los labios, las cejas que no se nos olvide. Y también le voy a hacer estos puntitos de colores. En la frente le voy a hacer unas pequeñas flores y una hojita. Ahora voy a pegar la calavera al pelo. Fijaros muy bien para que la pongáis a la misma altura que yo, si no luego no queda bien. Así sería la posición. Ahora voy a hacerle las costillas también a nuestra Catrina. Simplemente hacemos estos rectángulos a los lados del cuerpo y ya. Pegamos el vestido encima y los brazos lo he hecho separados para que parezcan articulados ahora pegamos el cuello con la cabeza y nos va quedando así para el vestido voy a darle también un toque de color utilizando pompones y ya solo me queda decorar la cabeza con unas flores en el canal hay un montón de vídeos para hacer flores te los dejo en pantalla y también en la descripción. Son súper fáciles y rápidas de hacer. Y ya sí que sí, hemos terminado a nuestra catrina. Podéis jugar con los colores, diseños, etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado, si así no os vayáis, dejadme vuestro dedito arriba, compartidlo con toda la gente a la que le guste mucho estos trabajos y la fiesta de los días de muertos o Halloween, y no olvidéis que en pantalla os dejo ahora muchísimas ideas que podéis hacer. Nos vemos muy pronto, chao.